atender nuestro realmente primer encuentro sincrónico, eh, donde ya vamos a entrar un poquito más en el diálogo y en el debate sobre nuestro curso de Globalización y Desarrollo. Eh, hoy quiero plantear varias cosas eh, fundamentales. Eh, primero el nombre del curso. Eh, Recuerde que eh, es imposible poder entender el significado y alcance que pueda tener la innovación si no se enmarca en un contexto. ¿Por qué? Porque todo esto que ustedes están haciendo lo quieren hacer en el ambiente físico del mundo, en función de unas realidades que están determinadas por el contexto. A menos que alguno de ustedes quiera hacer un doctorado en... En, eh, en innovación si es que ese tipo de experpento existe donde simplemente se eleven en unas ideas académicas eh, eh, más allá de la aplicación práctica de los conceptos de la innovación pues aquí voy a empezar a generar algunos conceptos la innovación es un elemento de la dimensión internacional por lo tanto, no es posible hablar de innovación si ustedes no la tiñen, si me permiten esa expresión, del elemento internacional. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de qué es eso de lo internacional. El otro punto importante es precisamente, pues, este, el nombre del curso, porque si ustedes se han dado cuenta, estamos hablando de globalización y desarrollo. O sea, que son dos conceptos que van cogiditos de la mano. Y ahí vamos a tener que eh, entender una serie de factores que entran en juego para saber cuál es esa dinámica que existe entre la globalización y el desarrollo. El otro aspecto que tenemos que aclarar y dilucidar, por supuesto, es que la globalización ya no es un concepto neutral. Es un concepto que tiene amigos y enemigos. En los últimos 20 años, o digamos que en los últimos 10 años, ha tenido más enemigos que amigos. Y por un evento inusitado, determinado por lo que los académicos llamamos el riesgo global, ahora les explico qué es eso, ha surgido un hecho excepcional que es la pandemia, COVID-19, que de una u otra manera aceleró eh, las visiones que se tenían sobre la globalización para que ya hoy no podamos hablar de globalización. Entonces, la propuesta que yo les quiero hacer a ustedes es, eh, y por favor copienla, si efectivamente estamos en una época de cambios o en un cambio de época, ¿Por qué? Porque el problema de la globalización ya no es un problema que está allá afuera, sino que el tema de la globalización es un tema contextual que se está dando como fenómeno en todas partes. Y la razón muy clara sobre eso es que el mundo de hoy no es sin fronteras. Por favor, anoten también eso. El mundo de hoy es transfronterizo, a través de las fronteras. Los que estén desempeñados en el mundo empresarial van a entender que entre más liviana haga uno la frontera en función de sus estrategias, más eh, competitivo e internacional es. Si yo voy a hacer la pregunta a la larga. Aquí a, a, a, a manera de inicio del debate, ¿cuándo creen ustedes que inicia la internacionalización de una empresa? Los que están trabajando en el sector empresarial pueden atreverse a contestar. Pues desde la apropiación de. A ver, ya no <risa> Eh, yo, yo creo que desde cuando in iniciamos con apropiar tecnologías eh, de afuera, cuando tenemos un empleado extranjero, cuando empezamos a, a interactuar con clientes externos, hay muchas formas de internacionalizarse. Muy bien. Johan iba a contestar. Sí, digamos que lo que iba a decir era algo simplificado lo que dijo Yamaina, y es que cuando se generan importaciones y exportaciones, no solamente de productos, sino también de información. Muy bien. Sandra. Yo, yo creo que la internacionalización de una empresa empieza desde su funcionamiento como tal. O sea, cuando uno decide crear una empresa, va a tener muchos intermediarios, como son proveedores, clientes y mucha materia prima importada o exportada. O sea, todo hace parte de un ciclo global general donde uno consume productos y también puede venderlos al exterior. Entonces yo pienso que así uno no está exportando en su momento, está internacionalizando todo el negocio como tal. ¿En qué momento? ¿Tú tienes cámara? Yo tengo cámara. Hey. Pártela. Bueno, Entonces, ya lo... No es el protocolo, porque detesto la palabra, no es protocolo, es simplemente una cortesía de nuestra comunidad de práctica. Sí, sí, okay. Gracias, Yo creo que entonces en el momento en que se constituye y se empiezan a hacer labores comerciales como tal, yo creo que ya nos internacionalizamos, porque como decía, no necesariamente es porque está importando o exportando productos, sino porque puedo estar consumiendo productos de proveedores extranjeros incluso, como materia prima, entonces ahí hace parte la internacionalización del negocio, pues creo yo. Pero si no tuvieras materia prima extranjera, ¿no, no, no podrías hablar de internacionalización? Pues yo lo tomaría como que sí, o sea, si no está exportando o importando, uno internacionaliza el negocio con la visión global que está llevando de él para poder vender a cualquier parte del mundo o a nivel nacional. Bueno, ¿cómo adquieres esa visión? La quiero... que no la tengas. Yo voy a tu empresa y digo, no, pero ¿qué visión? Si usted está vendiendo aquí en la esquina. Pues yo Profe. pienso que el no. ¿Señor? ¿Ah? Eh, esa visión de la que habla la compañera se adquiere por procesos de benchmarking. Sí, entonces uno, eh, así vaya a crear una empresa en el rincón más oscuro del mundo, eh, puede basarse en un ejemplo que se puede dar en Japón o en Asia o en otro lado. ¿Qué haces tú con esas ideas japonesas en el rincón más oscuro del mundo? En cualquier parte eh, pueden ser exitosas de acuerdo ah. al entorno, sí, pero y ahí en esa parte más oscura del mundo que habrá compradores internacionales, sí, sí, puede haber. Eh, pues de eh, lo, la globalización eh, tiene que ver principalmente con con los medios de comunicación ¿sí? entonces desde que haya una conexión a internet se puede dar y haya logística para exportar o importar profesor si no la hay te fregaste. hola profe ah, Jesús. ¿Se, ¿se, sí, la buscaría palabra? los mecanismos Luz Elena. ¿Tú quieres hablar? Sí, eh, yo creo que esa internacionalización puede comenzar desde cosas muy simples, como estaba diciendo eh, Sandra Milena, desde, eh, desde el hecho de estar utilizando indirectamente una materia prima que otra persona la trajo hasta... Cuando yo ni siquiera estoy importando, sino alguien va de, por ejemplo, alguien va de, de Cartagena y decide llevarse, porque le gusta mucho a la comunidad donde ella vive, en Estados Unidos, decide llevarse unos productos y allá venderlos, luego me manda el dinero. Ya estamos pues, haciendo allí eh, una internacionalización de manera informal, pero ya estamos dando a conocer nuestro producto eh, en el exterior. Muy bien. ¿Tú quieres decir algo, Gabriela? Profe, yo. Andrea. O sea, al rato estoy levantando la manita. Bueno. Sí, profe, ve. Eh, pues, sí, yo considero que la. Comparte tu cámara, Andrea. Señor. Ya la estoy compartiendo, profe. No ¿Me te ves? Veo, no te veo. No te veo. Sí, profe, ahorita. está? Yo estoy, Gracias profe. Que acá. El Espérate un minuto. Ay, sí, profe, estoy desde mi celular porque mi computador no sé por qué no prendió. Profe, y considero si que la internacionalización viendo. Listo. Considero que la internacionalización comienza cuando nosotros como empresarios invertimos en el capital eh, humano idóneo, uh -huh. que es capaz de eh, utilizar la tecnología y los medios y todo lo que nos ofrece este sistema globalizado para poder cumplir con los objetivos. Muy bien. Eh, Jair, ¿tú querías decir algo? Bueno, pues como el propio lo sabe, mis compañeros, yo soy de profesión contador público y este efecto que estamos hablando se da desde el inicio del plan de negocios. Nosotros debemos dar cumplimiento a las normas internacionales de información financiera. Ya ahí estamos jugando con un papel internacional. Todas las empresas hoy por hoy tienen que ajustarse a unos estándares. El estándar es internacional. Si queremos producir algo, si queremos sacar un producto o un servicio, la mejor garantía, la mejor oferta es que vaya certificado y esa certificación es a nivel internacional. Entonces, desde la misma constitución, cuando usted se constituye como persona jurídica, la Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales le dice, está obligada a llevar contabilidad y la contabilidad en Colombia se lleva de acuerdo a las NIF, y las NIF son internacionales. Tú me recuerdas mucho en el año 2004 cuando hicimos un debate sobre el Tratado de Libre Comercio que se iniciaban las negociaciones con los Estados Unidos, y había un eh, eh, miembro de la Junta de Contadores que decía que eso era una locura, adoptar el lenguaje tributario internacional, porque eso era acabar con la soberanía del país. Y que eso eh, acababa con todo el aprendizaje de, de, y el bagaje que tenía el, eh, las, normas de, con, de, las normas contables eh, que eh, estaban establecidas en Colombia. Fíjate cómo ha cambiado el, el país desde entonces. Pero tienes razón. Eh, ¿Alguien más? Luis Daniel, sí, profe, espérate, Luis Daniel, Luis Daniel Hola, tenía profe. la mano alzada. Profe, buenas noches, ¿cómo están? Dime. ¿Cómo han estado? Muy bien. Gracias. Eh, me disculpan que estés del celular, pero sigo de viaje y bueno, la forma como para comunicarme en este momento. No te preocupes. Eh, lo que está diciendo Jair es unos instantes, me parece muy interesante, muy interesante en cuanto a que estaba pensando que finalmente cuando se inicia cualquier tipo de proyecto, empresa, idea de negocio, pues hay que analizar muy bien el entorno donde estoy parado. Y yo siento que ese entorno no solamente es a nivel exterior, sino a nivel interior. O sea, hacer un entorno económico desde el punto, desde el punto de vista de varias variables. Y ahí se tomarán ciertas decisiones desde el punto de vista también de la regulación que se tenga y, y que se tenga, que, que se deba cumplir y que se pueda proyectar a mis posibles clientes. Eh, eso va de la mano pues, con políticas, con normatividad, con certificaciones, con lineamientos, prácticas y posiblemente es lo que le estaba manifestando desde el punto de vista de, de certificaciones, de mostrar las normas NIF que se pueden llegar a tener, porque también pienso yo, no sé, que una empresa si no tiene las capacidades, los recursos para en su mercado, en su investigación de mercados inicial con sus posibles clientes y proveedores, estar a la par de otros a nivel internacional, sino que su segmentación de mercado es más pequeño. Pues el tema de la internacionalización. Perdón, está yendo la señal. ¿Aló? Sí. El tema de la internacionalización no necesariamente tiene que ser como países, se puede ser a nivel interno. Muy bien. Bueno, muchachos, aquí hay varios puntos interesantes de lo que ustedes están diciendo. Primero. Eh, ¿Alguien más quiere intervenir? Sí, profesor. Eh, me mira, me ah, escucha. Giovanni, sí, por favor. Ok, gracias. No, eh, adicional a lo manifestado por diferentes compañeros, eh, pues en mi posición personal, considero que eh, pues hay pues pienso que dos perspectivas iniciales para considerar eh, cuándo inicia la internacionalización de una empresa. Pues si lo miramos desde el punto de vista competitivo o estratégico, si se quiere decir, pues uno podría pensar que la empresa eh, está iniciando su proceso de internacionalización cuando desarrolla eh, ciertas condiciones para eh, formar parte del mercado y para tomar una tajada de ese mercado internacional, es decir, cuando ya toma una decisión de, de intervenir como tal en ese mercado eh, internacional y por lo tanto pues eh, entrar en ejercicios de de exportación, pero también, bueno, eh, in, eh, en importación también. Pero en un sentido más amplio, mmm, no tanto en el sentido mercantilista, sino, digamos, un, un, un funcionamiento más pragmático y de cómo la empresa puede eh, formar parte de ese gran concepto eh, internacional de lo que es la globalización, eh, pues eh, podríamos decir hoy que todas las empresas de alguna u otra manera ya tienen un grado de internacionalización. Entonces, más bien lo que interesaría. Eh, ¿Qué, les da ese grado? Creo... ¿Qué es lo que les Exacto. da ese grado? Exacto. Entonces, lo importante sería que ¿Pero cada uno. ¿Qué les da ese es grado? Este... Desde su estrategia debería definir los criterios que le dan ese grado, porque yo puedo estar internacional, o sea, tener un grado de internacionalización, incluso pasiva, porque simplemente soy receptor. O ya una internacionalización un poco más fuerte. Entonces, ¿podría ser una difícil. internacionalización pasiva el hecho de hacer un benchmarking eh, así yo esté en el lugar más oscuro de la Tierra? Pues de alguna forma me influye y me, me introduce en el contexto globalizante. Eh, del, del sector, de la economía, y entonces eh, considero un que... un minuto, que no, un minuto, Giovanni, que no te entendí muy bien. Uh -huh. ¿Qué que es, es un entorno globalizante? Bueno, ese yo lo comprendo precisamente como un concepto eh, eh, un poco etéreo, que, que ha venido demarcando de alguna manera lo que... Eh, comprenden los países como una vía de desarrollo en el cual se generan interrelaciones entre precisamente los países, ¿no? Y dentro de ese, esa interrelación entre países se generan eh, posibilidades de articulación para las empresas, para los diferentes sectores, y eh, es en el marco de la globalización que se dan los ejercicios de internacionalización empresarial puntualmente, o así lo comprendo. Hablando... ¿Estás hablando del documento de referencia de lectura de este eje? Y de algunas ideas también preconcebidas que de pronto tengo sobre el tema. Ok. Bueno, muchachos, que hay un punto sumamente interesante. Eh, sí, digamos que todos ustedes tienen una idea sobre la internacionalización, pero lo que más me preocupa de todo eso, primero es este, que pareciera que la internacionalización se da si existe un elemento de afuera. O sea, si yo exporto o importo, si traigo una idea de afuera y la incorporo, si sigo un estándar internacional que viene de afuera, y ese tipo de cosas hay que empezar a cambiarlas por la idea del concepto transfronterizo que quiero eh, que ustedes lo tengan presente hoy. ¿En qué consiste? Que curiosamente el mundo... Por esas ideas preconcebidas que tiene Giovanni y ojalá se le desaparezcan con este curso, la globalización ya dejó de ser un proceso para convertirse en algo del pasado. O sea, no podemos seguir entendiendo la globalización con los paradigmas del siglo XX. Seguir insistiendo en entender la globalización e entender los conceptos con los paradigmas del siglo XX, lo único que los va a llevar a ustedes es precisamente a modernizar la obsolescencia. Eso ya no es posible. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un escenario, en términos generales, que tiene varias características y que se conoce como el escenario Buca, B pequeña UCA, volátil incierto por la U de uncertain en inglés, complejo y ambiguo. Entonces, ya no es posible entender ese escenario internacional, y les ruego el favor de que empiecen a hablar es del escenario internacional más que de, los, de las ideas preconcebidas que ustedes tengan de la globalización. Ya no es posible entender ese escenario internacional si no entendemos toda esta serie de volatilidades, incertidumbres, complejidades y ambigüedades que nos presentan. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes vinieron aquí no a desarrollar más opiniones sobre la globalización basadas en ideas preconcebidas, sino a cambiar el concepto de la globalización. Recuérdense que este eje es de conceptualización. Y aquí vamos a tener que empezar a conceptualizar dos elementos nuevos, si los miramos desde ese punto de vista, que están cogidos de la mano, que están directamente entrelazados. El escenario internacional, si quieren llámenlo globalización por hoy, y el desarrollo. ¿Y cuál es la razón? Que ese escenario internacional transfronterizo empieza a generar todas unas fuerzas que están generando el cambio. La pregunta que entonces que yo les hago es, ¿estamos frente a una época de cambios o a un cambio de época? No la van a responder ahora. Después me responde. Disculpen un minuto, por favor. ¿Está claro hasta acá? Y ese elemento o ese escenario internacional, dinámico si ustedes quieren, volátil, incierto, complejo y ambiguo, tenemos que empezarlo a ver con diferentes visiones. Pero aquí tenemos un elemento adicional. A ustedes no les van a pagar en sus estrategias que ustedes desarrollen donde involucren ese elemento de la dimensión internacional llamado la innovación por ver lo que todo el mundo ve. Ustedes no solamente vinieron a afinar su visión, aquí, de ese escenario internacional, sino también a desarrollar una nueva capacidad analítica y crítica. Óiganme bien, eso es lo más importante de esta maestría, el desarrollo de las habilidades y conocimientos de análisis crítico, pensamiento crítico de manera tal que ustedes desarrollen otra habilidad llamada el insight voy a escribirla ¿quién me quiere decir qué es el insight? es como, ¿Eh, profe? Es como una idea ¿Ya? novedosa ¿no? ¿Profe? espérate, espérate ¿Juan Felipe es el que estaba inicialmente hablando? Jaro. Eh, sí. ¿no? Dale Juan Felipe. Profe, pues lo que nos hablaban de Insta era que eres una palabra norteamericana que no tiene como tal una traducción, no sé si estoy errado, exacta al español, si no quiere decir vista hacia, hacia adentro. O estoy. norteamericana? No, ¿no? No, es o sea, que es. Sí, profe, qué pena, no, eso escuché. ¿Y quién te había dicho eso? En la inducción. En la inducción, profe. ¿Insight? es yo? como la visión también. ¿Cuál visión? Como en este caso la visión internacional y global que debemos tener con relación mundo y a los negocios. Yo pido la palabra. No quiero que me contesten con el sentido común. Ojo, no quiero que me conteste con el sentido común. Dale, sí. Johan. Bueno, creo que... Yo les doy la palabra, tranquilos. La idea que tengo de, de la, del concepto de la palabra, o sea, que creo que es alemana, no, no sé si estoy, estoy equivocado, creo que no es, sí. no es inglés, o sea, creo que es alemana. Eh, la idea que tengo es que es como cuando decimos es una idea que llega como cuando se relaciona la innovación, creatividad... Ideas nuevas, y sale algo nuevo de un momento para otro. En el momento presente. Eso, no es, eso no es eureka, eso es una palabra hermosísima en el español que se llama serendipia. Uh -huh. Johan, no se te olvide. Listo, profe. Una diocidencia. <risa> Esa parte sí, no sé quién es el, el biólogo, algo que está diciendo eso. Harold, dale. Eh, profe, para mí Insight es como toda aquella asunción o pensamiento que está buscando crear algo, eh, pero una creatividad que irrumpe un poco como retando las ideas tradicionales eh, y digamos como se diría en pensamiento creativo, algo como transversal, algo que, una idea que pueda cortar con paradigmas, como hablaban ahorita, paradigmas establecidos. ¿Me estás hablando con el sentido común. No, el insight es ver lo que no se ve. A ustedes les van a pagar por ver lo que no se ve, no por ver lo que todo el mundo ve. Indudablemente que ustedes van a tratar de ver aquí, gracias a esta maestría donde estamos en un nivel académico más alto, ustedes van a desarrollar la capacidad de ver lejos, ancho y profundo, por supuesto. Ustedes no pueden tener una visión que no está incorporando precisamente todo ese pensamiento crítico. El pensamiento crítico es el que nos ayuda a desarrollar ese insight, que es esa capacidad de ver lo que no se ve. Es esa capacidad de entender el mundo un poco entre líneas, si se quiere. Eso es lo que hace un analista, es ver entre líneas algunas realidades que no todo el mundo está viendo porque ha desarrollado una capacidad mayor de ver otras cosas que no están evidentes frente a esa visión que se tiene del escenario internacional. ¿Está claro? Eso es el insight. Y el otro aspecto que también es fundamental, y lo mencionamos de, un poco en, en, en la presentación que tuvimos, en, en la, semana, la grata presentación que tuvimos la semana pasada, es el foresight. Me quiere decir que es el foresight. Tenemos sight, que es ver, insight, ver lo que no se ve gracias a esa capacidad de análisis crítico que ustedes tienen que desarrollar y no producto del simplemente sentido común. Aquí no vinimos a hablar del sentido común porque todos tenemos muy buen sentido común. Si es producto de una reflexión analítica y crítica. Y ojo con eso. Porque acuérdense que estamos en una maestría y cuando empezamos los profesores a evaluar tareas, todos los estudiantes nos están haciendo análisis demostrativos que no necesitamos ver. Ustedes vienen ahora a una maestría donde nosotros estamos esperando de ver de ustedes es análisis crítico, sino que nos cuenten lo que ya sabemos o que nos hagan resumen de lo que ya existe. Porque eso no es necesario. ¿Qué sería entonces el foresight? Sería antever o prever. No sé la palabra bien en español. Ahora me acuerdo en portugués. Dilo portugués. Dilo portugués. Como pre, eh, predecir. Predecir o prever. Prever, exacto. No es predecir, es, es tener en cuenta lo que puede pasar. Esa es, es, es la idea de la palabra muy bien, ¿quién más estaba por ahí haciendo un comentario? Jesús eh, yo, profe, eh, es como, como una anticipación a lo que pueda pasar, como decía Yanaina eh, ¿tienes cámara? ¿tienes tu cámara Jesús? sí, sí, sí, sí compártela por favor entonces eh, es como, como la capacidad de, de de crear, eh, ¿cómo se llama? Ya me olvidé. Landscape como, como eh, diferentes pais ah, paisajes del futuro, más o menos. Ah, qué interesante. El landscape del futuro. Prever es precisamente eso, es tratar de ver el futuro. Pero obviamente no se trata de coger una bolita de cristal y decir, yo estoy viendo que mi empresa o mi emprendimiento va a ser exitoso dentro de 10 años. O hacer esas eh, estupideces que hicieron por modas, inclusive para cumplir con estándares de certificación, hizo algunas empresas de escribir misiones y visiones de la empresa donde simplemente hacían lo que en términos anglosajones se dice Wishful thinking, ¿no? Y entonces esta empresa en el año 2030 va a ser reconocida en el mercado nacional e internacional, todos le ponían ese, esa, esa, esa culminación. No, aquí estamos hablando es de un término que ya está acuñado por los ingleses desde el punto de vista de la técnica de la administración de empresas y es lo que se conoce como los escenarios de futuro. Eso ustedes lo van a ver en esta maestría, no conmigo. Y eso es lo que se llama la prospectiva ¿Es estratégica. Probable. Sí, es la prospectiva estratégica. Y los ejercicios de foresight, los ingleses han sido uno de los pioneros, lo mismo que los franceses, el profesor Godet, eh, que aquí en Colombia lo ha desarrollado en, en la Universidad Externado de Colombia. Son, son muy importantes hoy en día desde el punto de vista de la estrategia, pero ojo, eso no es planeación estratégica. Eso es prospectiva estratégica. Porque otro de los grandes eh, paradigmas que ustedes traen, y ya por ahí lo he mencionado, fue el caso de la planeación. Cuando estamos viviendo un escenario internacional, si se quiere una globalización, de la fuerza, de la volatilidad, de la incertidumbre, de la complejidad que estamos viviendo, los cambios se están dando tan rápidamente que hacer prospectiva perdón planeación estratégica a 5 o 10 años para las empresas hoy no tiene sentido. Y aquí aparece un nuevo término, producto de este nuevo escenario internacional que está íntimamente ligado con la innovación. Ese término es conocido como la innovación disruptiva. ¿Alguno de ustedes había oído hablar el concepto de innovación disruptiva? Tú, Janaena. ¿Quién más? Jesús sí, también. Sí. ¿Sandra también? Sí, profe. Yo, lo escucho. yo también, profe, lo Andrea Flores, la que fui. A la... ¿En dónde lo escuchaste, en la, claro. maestría que yo... en la Colegiatura Colombiana de Diseño, ellos tienen una maestría que se llama eh, eh, Maestría en Creatividad. Y yo fui a una charla y ellos hablaron mucho de ese tema. Bueno, este término fue acuñado por el profesor Clayton Christensen de la Universidad de Harvard hace más o menos 10 años. Escribió un libro que se lo recomiendo, es una lectura agradable de Puente, que se llama El dilema del innovador. En ese, en ese libro, escrito por el profesor Clayton Christensen hace 10 años, él acuña, desde el punto de vista de la ciencia de la administración de empresas, el concepto de disrupción, asociado precisamente a la velocidad con que se está dando la innovación en el mundo, producto de lo que fue la revolución de la informática y las telecomunicaciones. Hoy no estamos en el mundo de la revolución de la informática y las telecomunicaciones. Que crea modelos de negocio e inclusive productos que generan disrupciones y que crean un nuevo mercado. Para ninguno de ustedes es un misterio, eh, lo que ha significado por ejemplo Netflix o Uber o eh, este tipo de innovaciones disruptivas como en la época de Clayton Christensen fue eh, el iPhone y el iPod que des desaparecieron en la industria de los long plays esas cosas negras de acetato que tenían un hueco en la mitad y que, que tenían música cosa que me costaba a mí mucho trabajo explicarle a mi hija hace unos 10 años cuando ya tenía como 5, decía, papá, y ahí en, en esa cosa que tenía ese hueco había música. Bueno, sí, producto de innovaciones disruptivas. Entonces, fíjense lo interesante. Estamos viviendo un escenario internacional que tenemos que entender y visualizar desde diferentes perspectivas analíticas. No es posible entenderlo desde una sola perspectiva analítica, porque inmediatamente nos enfrascamos en un paradigma. La internacionalización que surge de ese escenario internacional ya no está allá, también está aquí. Ustedes lo han dicho en las, algunas de las definiciones sobre la internacionalización. A ninguno de nosotros se nos ocurriría ponerle a una empresa hoy eh, Confecciones Julie patricia con, con todo respeto por las Juli Patricias que pueda haber en este curso. Eh, ¿Por qué? Pues porque el, el nombre, hoy en día ya, para las empresas, como decía Sandra, desde que nace, pues es importante en su proyección futura. Eso en términos de la ciencia de la administración de empresas se llama el branding. Por lo tanto, tener una empresa desde que nace una estrategia de branding es muy importante para su proyección futura, cualquiera que sea su eh, eh, futura proyección indudablemente ustedes ya hoy en día los que eh, tienen cerca puestos de café tipo oma o Juan valdez o starbucks o lo que sea uno no va a esos almacenes aquí en colombia y le dice a la, a, a la persona que lo está atendiendo oiga ve si eh, deme un perico ¿Por qué? porque ya hoy en día uno no le dice a la gente Bessie, esos personajes lo tutean a uno, y el, el perico es hoy en día un late. ¿Y cuál es la razón? Algunos de ustedes lo mencionaban, nos hemos convertido también en unos consumidores informados y en cierta forma internacionales. Y por lo tanto, como decía Giovanni, ese grado de internacionalización, no está determinado simplemente por un deseo de internacionalizarse o por un deseo en el futuro de eh, eh, llegar a los mercados externos. Es como en primera instancia se entiende la internacionalización. O sea, una empresa se internacionaliza cuando exporta. No, señor. Una empresa se internacionaliza cuando empieza a inyectar o a incluir elementos de la dimensión internacional en su estrategia, vuelvo y lo repito una empresa se internacionaliza cuando a partir de una decisión del gerente por supuesto empieza a incluir elementos de la dimensión internacional en su estrategia, ahora uno de los grandes retos que ustedes tienen en este curso es a partir del análisis crítico, ojo, el análisis crítico no es lo que me diga a mí el sentido común de ese escenario internacional, de esa lectura de ese escenario internacional, que yo pueda identificar elementos de la dimensión internacional para mi estrategia. Yo ya les he mencionado dos elementos de la dimensión internacional en, este, en esta sesión sincrónica pero voy a mencionarles muchísimos más. Les mencioné que la innovación es un elemento de la dimensión internacional. Es imposible entender la idea real de la innovación si no la cargamos, si no la coloríamos de algún tinte internacional. ¿Por qué? Porque está asociada a la innovación precisamente a todos esos elementos que fueron producto de la aceleración, si se quiere, de la disrupción, de lo que fue la revolución de la informática y las telecomunicaciones, que ha acelerado los procesos de innovación en el mundo. Y básicamente lo que los está acelerando cada vez más es precisamente toda esa innovación disruptiva. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Entonces, aquí, aquí entra en juego un aspecto absolutamente fundamental de eso. La propuesta que yo les estoy haciendo es tratar de, entonces, definir ese nuevo entorno frente a unas realidades. Les he puesto, además de las lecturas que ustedes tienen para este eje, espero que algunos ya las hayan evacuado con la, el, el significado que tiene la tarea que dentro de ocho días creo que tienen que presentar, más o menos, ¿de acuerdo con las, eh, el cronograma del, de, la, de, la, de, la, de la maestría? El lunes sí, el... ¿Ya les llegó la cronograma? Sí, señor. Eh, ahí hay que aclarar qué es eso de la globalización hoy. Cuando este curso fue formulado, que fue prácticamente desde diciembre a enero, a nadie se le había ocurrido que pudiera surgir un riesgo global de las características de una pandemia. Por lo tanto, el escenario global con el cual se miraba esa realidad hace ocho meses, no tiene ningún sentido hoy. Por lo tanto, yo como profesor de ustedes, que inclusive, por favor, ténganlo en cuenta y respeten esa, esa, esa situación, yo no fui el autor del curso de Globalización y Desarrollo, como ustedes ya se pudieron dar cuenta, porque está presentado por otro profesor. Eh, las, obviamente la, la, la parte académica tiene sus dinámicas y yo era el profesor reemplazo de, esta, de, esta, de este módulo, de este curso, porque mi curso se llama eh, Organismos de Fomento y Fundraising y es muy probable que el próximo año, por ahí en mayo, o Julio nos estemos viendo las caras otra vez, obviamente si ustedes y la universidad sí lo quieren. Eh, y, y, y ahí hay una serie de cambios que ya no podemos eh, aferrarnos a ellos. Entonces, el primero es entender que la globalización ya no es un proceso. Y ahí en esos documentos que ustedes están leyendo la globalización está vista como proceso. Por lo tanto hay que reevaluar el concepto. Yo la entiendo como un fenómeno y la estoy entendiendo como un fenómeno que ya pasó. Y por lo tanto, me, me rehúso a hablar de la globalización, inclusive me rehúso a hablar de la globalización 4.0. Y por eso les estoy planteando si estamos en un cambio de época o una época de cambios. Y si aceptamos que estamos en un cambio de época, yo no sé cuántos de ustedes así lo consideren, ¿cómo vamos a llamar esa época? Porque entonces, si ustedes me hablan de la globalización hoy en día a mí, pues yo me pongo en un modo del pasado, no, no puedo entender el futuro. Entonces, aquí hay varias cosas que les quiero proponer. Dime, Yanayna. Yo, yo empecé a leer los materiales y, y me llamó mucho la atención el tema de la ruta de la seda o, o que la globalización existe desde eh, antes de Cristo. Porque yo, yo siento... Nosotros vivimos en, en una época, por eso también estoy de acuerdo que estamos en un cambio de época, en donde nos gusta nombrar o darle nombres a determinados fenómenos y tomarlos como algo que es necesario y, y, y todo lo demás, cuando, cuando en verdad son cosas que siempre han estado ahí. ¿no? Eh, cambia la forma como yo lo nombro o como lo veo o de pronto conozco un poquito más y, y siento mayor propiedad en hablar del tema sin embargo la globalización está desde hace mucho desde cuando éramos cavernícolas que nos tocaba movernos detrás de <risa> oh, la comida sí, mira, <risa> estoy totalmente de acuerdo contigo yo, yo no creo en ese tipo de globalización que está puesta ahí en el referente que tú te leíste eh, porque sí, eso es una verdad de grullo. y llamarlo sí. global, globalización, pues está muy bien, de hecho la idea de la globalización, como la estamos entendiendo, eh, o la entendíamos en, los, en, la, en la ciencia de la administración de empresas, surgió con un documento escrito por Thomas Levitt. no lo vayan a leer, porque es un documento de los años 80, del siglo pasado, donde él decía que la globalización es la creciente similitud en lo que ciudadanos de diferentes países quieren comprar. Y lo interesante de esta primera definición de la globalización en la ciencia de la administración de empresas, yo no sé si eso tiene que ver con la sociología u otras cosas que algunos de ustedes que son expertos en esa área lo entienden, es que por primera vez la refirió a los mercados. Y era obvio, porque una de las cosas que movilizó rápidamente la globalización fue un modelo basado en el libre comercio. Pero inclusive fíjense en ustedes lo que está pasando hoy. No solamente por el hecho de la pandemia, donde las fronteras se cerraron en un mundo globalizado, sino también los países por cuenta, y eso está en los referentes que ustedes van a leer, de una guerra comercial entre Estados Unidos y China, los países de una u otra manera se han vuelto, en cierta forma, proteccionistas. E inclusive esta misma pandemia le está forzando a los gobiernos, inclusive al gobierno colombiano, de que la gente compre colombiano. No tengo nada contra comprar colombiano, pero uno de, de los factores fundamentales del desarrollo, como lo vamos a ver más adelante, y por eso esta asignatura está asociada al término de desarrollo, está determinado por la capacidad de actuar en mercados externos. Porque ahí surge otro elemento de la dimensión internacional: que en Colombia apareció solamente en los años 90, la competitividad. El concepto de competitividad no existía en Colombia sino a partir del año 90 cuando se habló de la apertura del presidente Gaviria. Y las empresas empezaron a hablar de competitividad empresarial solo en el año 1990. Cuando por supuesto se le puso a las almacenes de comidas rápidas que tenían unas señoras gordas con coffee atendiéndolo a uno, se puso un McDonald's al lado, y los señores de McDonald's atendían con unos muchachos jóvenes con camisas a rayas que le servían a uno la el, el, el, el, el hamburguesa en combo y con, con juegos infantiles. Entonces cuando eso le pasa a una empresa que estaba acostumbrada a vivir en un mundo donde la competencia era muy limitada, pues lo primero que tuvo que hacer esa empresa es echar a las señoras gordas y poner gente joven. A atender y que en vez de que le digan a un y le digan su merceo que, que te ofrezco y y, pone, y servir el pollo en combo y con guante eso todo fueron estrategias de competitividad producto de unos escenarios mucho más abiertos que se dieron con el libre comercio entonces es muy importante tener eso en cuenta de que el mundo se aceleró aún más veníamos en un escenario buca y en un escenario disruptivo muy fuerte. Y gracias, no sé si, si gracias a Dios o lo que fuera, pero gracias a la pandemia, de una manera u otra, ella develó una serie de situaciones y unas anomalías del escenario global al que veníamos acostumbrados, en los cuales ya hoy, académicos, yo me incluyo entre ellos, yo venía hablando de la era de la disrupción hace ya varios años, Hace cuatro grabé en mi canal de YouTube una versión sobre cómo se acuña o cuál es el término que se utiliza hoy. Y ya nadie tiene razón. Estamos acostumbrados a utilizar ciertos términos, ciertas narrativas. Y aquí vamos a tener que usar una narrativa porque ya les mencioné que uno de los intereses que tenemos aquí al constituirnos en una comunidad de práctica es que vamos a desarrollar unos nuevos lenguajes comunes que nos van a permitir entendernos para construir un nuevo conocimiento. la idea es crear unidad de criterio unidad de propósito y unidad de lenguaje entonces yo les he, no sé si han visto en el chat que les dejé eh, tres links se los voy a mostrar ¿Los están viendo Están arriba en el chat. Todavía no. No, en el chat no los ven. No, señor. No. En el chat yo escribí tres cosas puro al comienzo. Se borraron. No, profe, no aparecen. Vuelvalos a relacionar por. Ninguno lo ven. No. Bueno, no, si no, no, profe. Ya se los paso ahora. El primero. No, profe. Dime. Profe, mientras, mientras lo busca puedo hacerle una pregunta. Eh, claro. Pues. Lo que pasa es que estaba mirando una conferencia de Andrés Bilbao, sí, del, de uno de los gerentes de Rappi, y, y él hablaba pues que el término burca se utilizaba pues por el por el, no te estoy escuchando, el por, ejército de Jesús, Estados Unidos eh, apaga tu pantalla y el 60, ¿no? apaga tu, y que ahora apaga tu, tu, apaga tu, tu <risa> pantalla para poderte escuchar mejor. Ya, ya. Pues la estaba mirando la conferencia y él hablaba de que el término burka se utilizaba pues en la época del 50, del 60 por el ejército de Estados Unidos y que ahora se utilizaba un término virca, ¿sí? Entonces, no, no, no, eh... no, no, no, me entendiste mal, eh, inclusive te voy a dar el documento para que lo leas, es buca, pero es una, es una, simplemente una sigla de volátil, incierto, complejo y ambiguo, ahí te lo puse. Sí, sí, sino que él hablaba de algo más, o sea, que era mucho más, sino que en ese momento se me fue la señal y no, no alcancé a escuchar bien el concepto, o sea, no, que no era mucho, mucho más sí. difícil que, que Burka, era el término era mucho más difícil, el nuevo término. No, yo no estoy utilizando el término Burka, no lo conozco. Estoy utilizando el término volátil, incierto, complejo y ambiguo, que es producto del escenario de hoy. Si, si no te gusta el término Burka, eh, bu, utiliza el término disruptivo. Pero una de las cosas a las cuales quiero llegar es precisamente a esta nueva situación que tenemos que se convierte en un reto académico y analítico para todos, incluido yo. Es que ya no estamos en un escenario de globalización. ¿Qué tipo de escenario estamos viviendo? Entonces, obviamente, ahí hay unas reflexiones tenemos la obligación de buscar unos referentes académicos que nos generen la suficiente convicción, no cualquiera que aparezca en Wikipedia o que aparezca en la primera superficie del Internet, que nos puedan servir de referentes para podernos generar una nueva conceptualización. Este eje es de conceptualización, pero mal podría yo generar en ustedes un debate sobre la conceptualización de la globalización sobre unos referentes que se hicieron antes de la pandemia porque tenemos que aceptar que esta pandemia de una u otra manera ha generado unas nuevas circunstancias entonces aquí está el primer referente lo pueden ver Sí, señor. Sí, profe. sí, señor. Sí, profe. Bueno, este, se lo, sí. los, los voy a grabar. Les voy a copiar la. No creo que lo puedan escuchar ahora, no se preocupen. Me interesa es que lo vean en la en la. There is no possibility. Ya lo, lo, lo tienen ahí. Sí, se escuchan, the reason for this is simple. It was the status, it was that status quo that produced the pandemic. An increasing likelihood of pandemic was wired into the regime of globalization that developed over the past few decades. But this regime, this re bueno, ahorita no me interesa. Eh, que lo veamos. Perdón. ¿Me escuchan? ¿Recibieron el vínculo? Sí, señor. Sí. Sí, señor. ¿Tienen, el, ¿Tienen el vínculo? Sí, sí lo visualizo. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, profe. sí ya lo abrí y, y sí. Bueno, Funciona por favor, entonces les voy a explicar, obviamente no vamos a ver en esta clase ese video, ojalá pudiéramos hacerlo. Ese video es del profesor británico John Gray. El profesor John Gray ha escrito una serie de libros muy interesantes sobre eh, el desarrollo del ser humano en el contexto actual. Y fue invitado la semana pasada por, por favor eh, Johan me apagas el, eh, el micrófono. El señor John Gray fue invitado al Hay Festival organizado por el país y esa conferencia me parece que es un referente importante para que ustedes reflexionen sobre ese nuevo escenario internacional. ¿ok? El segundo referente que quiero que tengan ustedes presentes y si quieren les doy permiso a todos de que no lean los primeros documentos del eje número uno. Los que ya lo leyeron, maravilloso, van a tener más elementos de juicio. El segundo documento que quiero que lean, que salió antier en el periódico también El País de España, pero que está publicado también en español en el Project Syndicate. Espero que muchos de ustedes estén vinculados al Project Syndicate. Es de Joseph Nye. el Profesor Joseph Nye. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar del profesor Joseph Nye? No. ¿Nadie? No, señor. No. A Cristo. Sí, tú, Cristo, has oído hablar del profesor Joseph Nye. No te reconocí, carambas. Ah, me estabas era saludando. Ah, qué buena. Quítate un minuto el patapabocas para, para verte, porque no te reconozco. Estás trabajando allá, en turno. Muy bien. ¿Es una autoridad del neoliberalismo? ¿De dónde sacaste eso, Jesús? Pues él, él como que escribió un libro, no sé, sobre ese tema, un profesor de Estados Unidos. Sí, pero ¿de dónde sacaste la información? No, yo en algún momento miré algo en un Harvard Review, pero hace ratico. Bueno, el profesor Joseph Nye era el decano de la Facultad de, eh, de Relaciones Internacionales de la Universidad de Harvard. En el año 2001 escribió un artículo sumamente interesante, les voy a dar ahora la, la, la voy a buscar la referencia en, eh, en una conferencia en TED donde dijo algo sumamente interesante que quiero que tengan en cuenta también como otro elemento de la dimensión internacional. ¿En cuántos voy? ¿Quién está copiando? No, Yo he copiado tres. Yo he copiado dos. <risa> El cuarto. <¿Tos> copiado <risa> dos copiados. Innovación, innovación, competitividad. <risa> Ojo con lo que en les Ojo con lo que les voy a decir, en una maestría no se les va a ocurrir aprenderse de memoria las enumeraciones que hagan los profesores. Yo les dije que ojalá, me encantaría que ustedes pudieran ver diferentes elementos de la dimensión internacional, y yo he mencionado, algunos hay más, he mencionado la innovación, por supuesto está coloreada, de, si quieren coloríenme, eh, de azul eh, lo, los elementos de la dimensión internacional, la innovación, por supuesto la competitividad, ¿qué otro mm -hmm. mencioné? El branding, ¿sí? ¿Qué más mencioné? Y el último que dijo ahora. ¿Cuál? Pues pues para mí el insight, y el foresight hacen parte de, del proceso. No, <risa> no eso son habilidades. Ya nadie, eso son habilidades. Disruptivo ustedes, claro, la disrupción, el escenario disruptivo, pero ojo, aquí aparece otro nuevo, las nuevas relaciones de poder, para poder entender el escenario internacional, por favor si quieren utilicen la idea de globalización hasta hoy, es importante ver que como esto se da en un escenario volátil, incierto, complejo, ambiguo, y disruptivo, pero también en el ambiente físico del mundo. Eso no, eso no es una guerra de las galaxias, sino que se da en el ambiente físico del mundo. Es absolutamente importante entender unas nuevas relaciones de poder. Por eso la tarea que ustedes tienen para la próxima semana los hace también identificar actores que participan en ese escenario internacional. El profesor Joseph Nye hace mucho tiempo, eh, Jesús tiene razón, pero su aporte es muy importante y todavía sigue siendo muy válido, planteó que está, el mundo estaba viviendo como consecuencia de lo que fue la, eh, los ataques a las torres gemelas en Nueva York, un escenario donde había unas nuevas relaciones de poder. Y acuñó el concepto del soft power. Estoy seguro que sí lo habían oído. Poder blando, poder blando. ¿Qué sí. es el poder blando, Jesús? Pues es como, bueno, eh, cuando hablamos de poder duro, hablamos siempre de la, las máquinas, la tecnología, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y poder blando es como eh, la habilidad que tienen las personas de cambiar las cosas con su forma de ser o de proceder. Muy bien. Pero en el caso de, de Joseph Nye, y te recomiendo que leas o que veas la conferencia de TED, ahora te la voy a dar la... Eran los países, no las personas. Porque aquí, obviamente, el concepto de los países que jugaban un papel fundamental en el escenario internacional. También empiezan a aparecer otros nuevos jugadores que pueden cambiar el escenario internacional. El señor Zuckerberg. Puede cambiar el escenario internacional. Un grupo terrorista puede cambiar el escenario internacional, como efectivamente lo cambió. El, Tres, presidente cuatro, de un país. el presidente de un país enloquecido. Tres o cuatro o cinco multinacionales de la industria digital. Google, Facebook, Amazon y Microsoft. Entonces aparece la necesidad para nosotros cuando digo nosotros, son ustedes también analistas de ese escenario internacional que le están tratando de dar un nuevo sentido crítico a ese escenario internacional para la toma de decisiones estratégicas. Aquí ustedes no están es, eh, identificando el escenario internacional y tratando de entender los elementos de la dimensión internacional para sentirse felices. ¡No! Ustedes tienen que entender el escenario internacional es para incorporar esos elementos de la dimensión internacional en su estrategia o en una política pública. Para eso vinimos a hacer esta maestría. De manera tal de que si ustedes incorporan elementos de la dimensión internacional en la estrategia de su empresa, pues su empresa es más competitiva. Hablando en términos sencillos. Entonces Joseph Nye dice aquí aparecieron nuevos actores y muestra que el mundo se ha dividido en ese sentido, o visto desde diferentes perspectivas de análisis, en el mundo bipolar de las fuerzas militares, el poder militar, el poder económico, multipolar, donde actúan bloques económicos, pero el aporte del profesor Joseph Nye, para poder nosotros entender mejor ese escenario internacional es la idea del poder disperso. El profesor Joseph Nye dice que el mundo también. Allá hay un tablero de ajedrez donde se juega un, un, un, un juego donde aparece multiplicidad de actores. Ya no son lo que era la antigua Unión Soviética o China con la capacidad bélica que pudiera tener, aunque Joseph Nye lo no considera que juegue en ese tablero, hoy en día juega solamente Estados Unidos en ese mundo unipolar, militar, o el mundo multilateral del poder económico, aquí juegan diferentes actores, nadie está encargado. Y ese poder disperso, donde, donde la fuerza de los países empieza a desaparecerse, es uno de los más grandes aportes que ha hecho el profesor Joseph Knight porque dice además que toda esa transversalidad se da en un poder duro, que era el poder de las armas, frente al soft power, que es el poder que tienen los países de que otros hagan lo que ellos quieran, no por la fuerza de las armas, sino por la fuerza del ejemplo o la convicción. Les voy a dar el ejemplo más sencillo. Los Estados Unidos era un país que tenía mucho soft power. Cuando los Estados Unidos salía a la arena internacional, como diría el presidente Chávez en una ocasión, todos esos perritos del imperio se iban detrás de los Estados Unidos. Que los Estados Unidos tenía la capacidad de convencer en el escenario internacional y de representar unos ideales que pero hoy en día los Estados Unidos ha perdido soft power porque la política de los Estados Unidos es hacer los Estados Unidos más fuerte y más grande sin relacionarse con los demás. Básicamente es un hard power dentro de una narrativa de Make America Great Again, que la van a confirmar los norteamericanos en 20, 25 días. Profe, una pregunta. Veamos que solo sea así. Dime, Jair. Eh, esta acción que toma el presidente, bueno, un poquito ahí de, de política, el presidente de Estados Unidos, con meter eh, a alguien americano en el banco eh, interamericano, donde nada más tenían que ser latinos los que lo dirigen, ¿eso hace parte de, de mejorar su soft power? Esa es una pregunta que podría responderte tú cuando te leas el artículo de Joseph Knight. ¿Te parece? Okay. Dale. <ríe> Yo después te la respondo, pero entendamos el concepto. Puede ser también el uso del hard power para ir en contra de lo que pensaban los países latinoamericanos en acuerdos tácitos. Pero la pregunta es interesante porque la podemos ver desde diferentes perspectivas de análisis. Eso es lo que les está proponiendo el profesor Joseph Nye y eso es lo que yo les estoy proponiendo. Ustedes tienen que ver esas realidades del escenario internacional desde diferentes perspectivas de análisis y sin paradigmas. Yair me hizo recordar en una época cuando yo era cónsul de Colombia en Londres, que había un periódico que se llamaba El Independent, que quería meterse en un nicho de mercado de gente que no era ni liberal ni conservadora británica sino que era una gente como intermedia indecisa y el periódico *The independent lo que buscaba era eso y el comercial de televisión del periódico salía un punk inglés con una cresta con unos eh, eh, aretes en, en, en, en, en, en las orejas creo que hoy lo llaman piercings eh, y venía caminando por la acera y por la misma acera venía una anciana con dos paquetes del supermercado, el punk, emprende una carrera, tumba a la viejita, salen los paquetes a volar y en el momento del impacto, el, en la cámara cambian en el comercial el ángulo de la cámara y muestran que venía un piano derecho a la cabeza de la viejita y decían nosotros en el Independent le vamos a mostrar los hechos desde diferentes puntos de vista. Efectivamente, en la primera toma uno se imagina que el ponque es un atracador, pero en la segunda toma es un ángel de la guarda. Eso es exactamente lo que tenemos que hacer aquí, frente a este nuevo escenario que nos está planteando esta nueva realidad, esta nueva era. El otro documento que quiero que lean entonces, es precisamente un artículo que publicó el sábado, el Project Syndicate de el profesor Joseph Nye que se llama Los futuros posibles tras la pandemia. ¿Lo están viendo? A ver. Sí, señor. Bueno? Sí, sí, ahí les pegué. Sí, sí, sí, sí. Ahí les pegué el vínculo. ¿Si ¿Sí lo ven? ¿Lo sí, están sí, viendo? El en el chat lo acabo de copiar. Sí, sí. Sí, ya lo vi. Gracias. Muy bien. Y por último, estamos bien de tiempo... Por ahí vi a alguien con la camiseta de Colombia, carambas. Ajá. El último me parece sumamente importante. Y es precisamente, y, y voy a tomarle el, la, el aporte que hizo Janaina, es el que le está dando una nueva narrativa al mundo que estamos viviendo. Llamémoslo a esta nueva época. Si aceptamos el hecho de que estamos en una época de cambios, o en un cambio de época. Yo asumo que estamos viviendo un cambio de época. ¿Cómo se llama esta época? Bueno, hace unos años yo la llamaba la era de la disrupción. Y le hacía un poco el honor a Clayton Christensen de su famoso artículo que ya les mencioné, el profesor Clayton Christensen murió en enero de este año, que en paz descanse. Un aporte importante desde el punto de vista de la ciencia de la administración de empresas con su tema de la disrupción. ¿Qué es el Foro Económico de Davos? ¿Alguno de ustedes ha pasado por la página web o ha oído del Foro Económico de Davos? Sí, señor. Fuera de Jesús. No, señor. Muy bien, Sandra. No, señor. Muy bien. El, el foro económico de Davos juega un papel fundamental hoy porque básicamente está creando unas nuevas narrativas, por supuesto vistos desde la perspectiva de Occidente, y eso podríamos cambiarlo, donde está haciendo unos nuevos aportes a estas nuevas realidades que estamos viviendo. Hace algunos años su director, el profesor Schwab, eh, sacó un libro y eh, e hizo su presentación en el Foro Económico de Davos, que se da todos los años en abril en la ciudad suiza de Davos, eh, de que estábamos viviendo lo que se conoce como la Cuarta Revolución Industrial. Y efectivamente... Sí, y efectivamente, esa cuarta revolución industrial, gracias Jesús, me hace muy feliz tener estudiantes aplicados aquí. Y esa cuarta revolución industrial es precisamente el escenario que estamos viviendo. Obviamente estamos hablando de la cuarta revolución industrial sin el escenario de la pospandemia. Por eso les he dado dos lecturas anteriores de referencia la del profesor John Gray y la del profesor Joseph Knight, para que ustedes vean unas nuevas visiones de eh, estas realidades. Por supuesto que hay muchos autores que han estado discutiendo las tesis nuevas de la pandemia. Yo no es que tenga preferencia por John Gray y por Joseph Knight. Me parece que para los efectos de este debate, esos son nuestros referentes para el lenguaje que queremos desarrollar. ¿Está claro? La cuarta revolución industrial, para poderla entender de manera sencilla, está en este video. We are Everything is changing. The very idea of human being some sort of natural concept is really going to change. Our bodies will be so high tech, we won't be able to really distinguish between what's natural and what's artificial. Inside our own heads, is the most complex arrangement of matter in the known universe you might ask yourself can we get to be superhumans ahí les copié el, el video, que está en YouTube, son 11 minutos, está subtitulado en español, que les ruego el favor de que lo vean, que lo vean dos veces, ¿ok? La primera vez un poco para acostumbrarse en la línea discursiva, es un poquito lento al comienzo en la traducción. Y la segunda para que eh, ustedes lo vean desde el punto de vista reflexivo. Porque ahí hay unos aportes interesantes para el debate conceptual de lo que significa, o lo que es hoy, ese escenario internacional que en el pasado llamábamos globalización. Por supuesto que si alguno de ustedes tiene unas nuevas teorías, y han salido muy buenas durante la pandemia, a mí me gustó muchísimo, por ejemplo, todos los planteamientos que hizo el profesor eh, Noah Harari, que tiene varios libros de lecciones para el siglo XXI y de animales a dioses, que creo que tiene mucha popularidad aquí en Colombia. Pero quiero que vean estos tres. ¿Está claro? Cuál es, la, ¿Cuál es la razón? pues el interés que tenemos por conceptualizar esa globalización, pero vista bajo unas nuevas perspectivas analíticas surgidas como consecuencia de este nuevo hecho de la pandemia. Incidentalmente, los señores del Foro Económico Mundial producen anualmente dos documentos que vamos a mirar, uno que se conoce como el riesgo global, donde precisamente ahí define cuáles son los riesgos globales, y uno de ellos precisamente eran las, las, las, las pandemias. Y también produce el índice de competitividad mundial de cada uno de los países. Y ahí está medida la competitividad del país. Ojo con lo que voy a decir, anticipando un poco las sesiones sobre ese tema. Una cosa es la competitividad de una empresa, que está determinada por la decisión estratégica del gerente de involucrar elementos de la dimensión internacional en su estrategia para ser más competitivo. Y otra es la competitividad de un país, que es totalmente diferente a los conceptos de competitividad empresarial que están medidos por 11 pilares que ha desarrollado en los últimos 15 años el Foro Económico Mundial. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué problema estamos afrontando ahora? Fuera de que ya nos perdimos el primer tiempo del partido de Colombia. No, no veo al, al que tenía la, la camiseta, ¿me podía decir en qué vamos? No perdimos. Ni idea. ¿Así ¿Ah, ya? <risa> no sé cómo vamos. Duarte tampoco sabes? que okay, 1-0. No, pues bueno. eh... vamos, per uno, vamos per uno a perder 2-1. Vamos 2-1. Ah, no, va a 1 dos, 2-1. Dos ah, eh, Luis Daniel, por favor. Listo, vamos a actualizar esta información con la gente con la que estoy aquí. Dame un segundo. ¿Cómo vamos? Pregunta a los de la clase. 2-1, no, profe. Sí, va perdiendo 2-1 Colombia. Gracias. Muy bien. Acertó el profe. Eso fue más o menos lo que les dije, ¿no? Ricardo Jorge. Bueno, entonces, tenemos el siguiente reto. Para el martes, para el lunes de la próxima semana, ustedes ya han debido evacuar la tarea número uno. Las tareas están claramente descritas en eh, la plataforma. Ustedes ya pueden bajar las instrucciones de la primera tarea. Es el caso simulado, ¿cierto? ¿Qué me dices? ¿Es el caso simulado, la primera tarea? No, no, no. Es, no, el, es video. el video. Sí, video Tampoco. Con un word. Tampoco. Tampoco. El, el, que varias, no, con el foro. El foro. <ríe> ¿Tampoco? Entonces ¿tampoco? estamos ¿tampoco? mirando el material que no es. Profe, ah. entiendo que, ¿Profe, entiendo que es la infografía analizando los tipos de globalización y las dimensiones? Sí, señor. Harold, está bien. Por eso, pero dice que puede ser infografía o video. Sí, pero, no, no, no. Es, no eh, calma. calma puede ser Cal, Calma, muchachos. Por ahora simplemente quiero, eh, por eso como ya nos hemos extendido un poco, y hay un poco de partido, eh, no me voy a aprovechar de ustedes y seguir la clase hasta las nueve, pero sí tengo mucho interés en dejar claro cómo funciona Areas. Porque ese es el único medio que tenemos los profesores como evaluadores para que ustedes pasen o no pasen las asignaturas. Y claro, ustedes no solamente vinieron a aprender, ustedes son... No son homus académicos, ustedes son homus económicos y todos los, lo que quieren es sacar 25 en las tareas con el profesor. Usted. Pero ustedes no pueden hacer tareas con los paradigmas del siglo XX, tareas del siglo XXI, porque entonces se van a estrellar con varios problemas. Las tareas tienen un propósito, unas instrucciones unos productos y una forma de evaluar. Y si ustedes no siguen la forma como están definitivamente formuladas y no siguen las instrucciones, simplemente yo no soy el calificador, yo soy simplemente un evaluador que tengo que seguir una rúbrica si yo no encuentro esa correlación entre las instrucciones y la rúbrica, de acuérdense ustedes que yo en la clase que, o en el encuentro que tuvimos introductorio, a todos les di 25 puntos ya. O sea, siéntanse felices de que ya van pasando esta asignatura. Lo que, El reto que tienen es mantener ese 25. Eso es otra cosa. Entonces, voy a hacer una tutoría el sábado para explicar las instrucciones de la tarea. Pero eso es una tarea que ustedes van a tener que entregar el lunes. Por lo tanto, para el sábado ya pueden tener insumos de la tarea. La tarea cuando ustedes abren el canvas a mano eh, eh, derecha arriba, dice tarea para tal día y ahí ustedes la pueden bajar. No son no son los recursos académicos que están ahí. Sí señor. Los recursos académicos que están en el eje que son eh, que estaban ahí programadas era en caso de que puedan haber varias reuniones sincrónicas con el profesor, pero básicamente las reuniones sincrónicas que estamos haciendo como se los dije en la introducción son básicamente este tipo de debate. Yo no les he presentado a ustedes ninguna diapositiva, sino que estoy haciendo debate y reflexión con ustedes y les agradezco a todos los que han participado hoy frente a las preguntas que he hecho. ¿Está claro? Entonces, él... El... Eh, profe, una... Dime, Jesús. Una, una pregunta. Lo que pasa es que, como dice Anne, eh, el, en la tarea dice que puede hacer una infografía o un video, si sí, en ese eh, habla específicamente de las clases de globalización. Sí. ¿Y qué quieres que haga entonces, yo? Entonces, o sea, pues que como dijimos al principio que quiero un video, pues usted nos dijo que no. Yo quiero que hagas lo que quieras. Mm, ya, ya, ya. No te preocupes, pero, pero, pero ahí pero, pero veo las que, Jesús, si podemos hacer videos. mi duda era, o sea, como dice que con casos reales o con bibliografía, cogiéramos las diferentes dimensiones y hiciéramos como un comparativo, pero uno puede coger una empresa única y aplicarla a cada, a cada una de las dimensiones. Tú me hiciste esa pregunta en el, en el... En un correíto, sí, señor. En un correíto electrónico que me enviaste. Bueno, no importa. Yo, por supuesto, les voy a les voy a, entonces a, a compartir la tarea y voy a explicarla hoy, ya que están tan inquietos. ¿Ok? Ahora sí. Bueno, las tareas tienen esta... ¿Qué me dices? Que preferimos que nos explique eso que ir al partido. Claro, yo se los explico. No tengo ningún inconveniente. O con esto. Las tareas son la única forma que tenemos los profesores de evaluar su desempeño. La razón es muy sencilla. Esta es una maestría virtual eh, relativamente asincrónica porque en este momento estamos solamente, ¿cuántos estamos? 21 y somos 29. Algunos tuvieron dificultades para venir y eh, eh, tiene toda una serie de características. Las tareas en principio están formuladas para que el eje 1 y el eje 3 sean individuales y el eje 2 y el eje 4 sean trabajo en grupo. ¿Está claro? Entonces, ya es hora de que ustedes empiecen a buscar compañeros con los que se sientan cómodos y agradables para trabajar, e inclusive para trabajar a distancia, por las circunstancias que estamos viviendo y por el hecho de que esta es una maestría virtual. Ustedes son los dueños de su propio desarrollo académico y profesional, no somos nosotros. Nosotros los profesores somos simplemente unos facilitadores unos gestores del conocimiento en función del debate académico que estamos haciendo sobre bases ciertas y académicas, y no simplemente para discutir aquí opiniones o sentido común. Me disculpan a los que les dije, no me hable con el sentido común, no es que no sea importante. Es importante, pero aquí tenemos que tener una serie de referentes para nuestro debate. ¿Está claro hasta ahí? Yes, Muy bien. Esta primera tarea está diseñada para que se realice en un tiempo de trabajo del estudiante de más o menos cuatro horas. Esta es una tarea individual. ¿Qué? Ah, estoy leyendo el documento de PDF que explica la tarea. Pues les doy el favor de que los que quieran seguirme, bájenlo o después lo leen. Esta tarea busca desarrollar unas habilidades de pensamiento. Por supuesto, la habilidad de pensamiento que más nos interesa a nosotros los profesores es la habilidad de pensamiento crítico. Si alguien no sabe qué es el pensamiento crítico, con muchísimo gusto yo le eh, les explico qué es el pensamiento crítico en mi canal de YouTube a los que quieran hay una, hay, creo que hay dos eh, pequeñas conferencias donde yo explico la importancia del pensamiento crítico. Entonces, aquí está marcadas las habilidades de orden básico, identificar, analizar, sintetizar y evaluar. Es obvio, si estamos en una maestría, nosotros no queremos que ustedes demuestren, no, no, no queremos que ustedes resuman entonces, por favor, pónganse cuando vayan a hacer esta tarea en modo analítico, en modo sintetizar, en modo evaluar, en modo comparar y en modo identificar. Si están haciendo otras cosas, pues nosotros decimos, bueno, el estudiante no está siguiendo ese primer eh, esfuerzo que estamos pidiendo que desarrolle esas habilidades. La tarea tiene un nombre identificando tipos y dimensiones de globalización. La tarea no está diciendo, por favor, haga un ensayo sobre la, los tipos y dimensiones de la globalización. Aquí yo no estoy pidiendo ensayos. Aquí yo no estoy pidiendo que ustedes me escriban 15 hojas de un ensayo sobre los tipos y las dimensiones de la globalización. Lo que pasa que la tarea tiene ese nombre. Pero muchos de los que no vinieron a esta reunión dicen, bueno, ¿y cuál es la tarea? No, la tarea sobre los tipos y las dimensiones de la globalización. El estudiante, como viene del de, de siglo XX, dice, ah, bueno, perfecto. Y empieza a buscar en Google tipos y dimensiones de la globalización y le salen toda clase de barbaridades que no tienen nada que ver con lo que está diciendo Joseph Knight, nada que ver con lo que está diciendo John Gray, y nada que ver con lo que está diciendo el Foro Económico de Davos en la Cuarta Revolución Industrial. Que es más o menos lo que yo estoy esperando dentro de esta comunidad de práctica que estemos empezando a hablar. Entonces, por allá me salen con unos autores que no conozco, pero que salen en la primera superficie de Internet. ¿Está claro hasta ahora? Sí, señor. ¿Qué es lo que se busca? No son ensayos, ahora sí, lo, ahora les digo qué es lo que se busca. El objetivo de aprendizaje es fortalecer los, los aprendizajes que ustedes ya tienen, ojalá tomen como referente esto que les acabo de dar y no los que estaban en los documentos, por las razones que les he dado, relacionados con los tipos y dimensiones de la, globaliza de la globalización, identificado, identificando casos o situaciones reales y concretas. La razón es muy sencilla, no queremos referentes de pensamiento abstracto sin que estén anclados en la realidad. Vuelvo y repito la razón. El escenario internacional está determinado por el ambiente físico del mundo en un escenario volátil, incierto, complejo, ambiguo y disruptivo que estamos trayendo a nuestra realidad para la toma de decisiones estratégicas, bien sea empresariales o de política pública. Esa es la razón de ser. Pero ahí tengo una pregunta, perdón, que hago un paréntesis. Pero si sí nos atenemos a los tipos que están en la literatura, ¿no? Económico, político, cultural. No necesariamente. Ok, no es. Porque yo, yo, por ejemplo, tengo cosas que no estoy de acuerdo con lo que estaba allá, entonces. Yo tampoco. Okay. The sky is the limit. ¿Por qué? Okay. Porque esta tarea lo que quiere es que ustedes analicen críticamente. No te vayas a poner a Janaina a decir, es que aquí hay cinco o seis tipos de globalización y yo no estoy de acuerdo con la globalización uno y dos y me las describen. No, porque la tarea no es descriptiva. La tarea es analítica y crítica. ¿Ok? profe o sea qué pena con usted eh, a lo que le apuntamos es a mirar como si fuera un caso de estudio en el que nosotros ponemos nuestra postura frente a lo que se está y frente a lo que se va no necesariamente vuelve a leer lo que dice fortalecer los aprendizajes relacionados con los tipos y dimensiones de la globalización identificando si solamente tienes que identificar te está pidiendo postura no, no, está pidiendo ¿Es que, que de hagas un, un caso, se me el Internet. ¿Ah? Qué pena, profe, Lo que pasa es que me conectaste, ahorita se me ver el Internet. Bueno, no te preocupes, bueno, Qué pena contigo. Profe? Muy bien, descripción de la tarea. En esta actividad evaluativa, los estudiantes deberán relacionar las dimensiones y tipos de globalización con casos reales elegidos a partir de noticias o fuentes bibliográficas o casos que conozcan de primera mano. El objetivo es desarrollar, a partir de ese análisis de casos de primera mano o de noticias o de fuentes bibliográficas, yo les acabo de dar tres nuevas fuentes bibliográficas. El objetivo es desarrollar una infografía o video Vuelvo y les pregunto. ¿Dice infografía y video? No. Dice infografía oh. o video. Una de las dos. Okay. Infografía no es una presentación de PowerPoint. Ojo con eso. Y video no es una conferencia de una hora. La infografía es un nuevo tipo de documento que trata de resumir esquematizar y plantear lo que se está buscando. Entonces, por favor, no me vayan a hacer una infografía sobre los tipos de globalización que existen en el mundo, y la económica y la cultural, porque la tarea no me está, no les está pidiendo que hagan una infografía sobre los tipos. La tarea les está pidiendo a ustedes otra cosa. ¿Ok? Con estos elementos y una reflexión sobre los mismos. Entonces, son dos, dos documentos, dos, dos productos, como dicen hoy en día, a entregar la infografía y o oh, un video, ¿sí? Y un documento, ojalá en Word, de máximo dos páginas, ojalá una, donde ustedes hacen una reflexión. Reflexión no es hacer una conclusión reflexionar no es concluir reflexionar es precisamente eso frente a un ejercicio que ya se ha hecho y que se ha consignado en una infografía o que se ha consignado en un video yo que he contextualizado algo que he conceptualizado algo, perdón hago una reflexión y de una u otra manera la sustento mi reflexión ¿Está claro? Sí, señor. Sí, señor. Profe, una, una pregunta. Sí, en, en, en los videos, eh, o sea, ¿cómo qué tipo de video? Pues, o sea, eh, ¿podemos hablar sobre una presentación y, y ir hablando sobre el tema? ¿O, o simplemente puedo salir como presentarme y hablar sobre el tema. The sky is the limit. Ok, no problema. Haz lo que quieras. ¿Qué es lo que nosotros estamos... Ahora, ojo con lo que les, voy, les, les estoy diciendo. Aquí estamos en, en el eje 1. La próxima semana también voy a seguir hablando del eje 1. En el eje 1 estamos conceptualizando. Entonces ustedes tienen que ponerse en ese modo mental, en ese marco de referencia mental, porque lo que nosotros estamos buscando con esta tarea es determinar de una manera u otra, a partir de una rúbrica, si el estudiante, a partir de una serie de lecturas conocidas y de referencias dadas, está conceptualizando la idea de la globalización. Yo les he ayudado al decirles que la idea de la globalización es el pasado. Yo les he ayudado diciéndoles, bueno, estamos en un cambio de época o una época de cambios. Todos esos elementos son elementos para la reflexión, que por supuesto ustedes los pueden ir fundamentando Extractando de las ideas del Foro Económico de Davos en, la, en, la, en, la, en ese video de la Cuarta Revolución Industrial. O los planteamientos que hace Joseph Nye sobre los escenarios posibles después de la pandemia. O en las reflexiones que les he planteado eh, del señor John Gray. O los mismos documentos que ustedes tienen de referencia ahí. Porque pueden perfectamente iniciar su lectura, no estaba eh, y, es, y son documentos interesantes y realmente relativamente válidos. Y decir como Yanaina dice, bueno, yo los leí y no me gustaron, o no, realmente no es que no me hayan gustado, pero no estoy de acuerdo con uno y otro y otro. Y yo estoy de acuerdo con Yanaina, porque hay muchos documentos allí que tenían unas bases fundamentales que cambiaron como consecuencia de un hecho inesperado, eh, disruptivo, eh, de riesgo global, llamado la pandemia del COVID-19. Ya tenemos a Cristal disfrazada con tapabocas. Háganme el favor, ¿a quién se le iba a ocurrir? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, señor. Ojo, vuelve y juega. Muchachos, ustedes son mis discípulos. Se los dije en la primera clase. Ustedes tienen mi correo, me pueden escribir desde la plataforma. Me pueden escribir a mi teléfono, ya se los, eh, se los pongo, y me pueden hacer todas las consultas que quieran. Sobre dudas o preguntas que tengan. No tengo el menor inconveniente en contestarles. ¿Está claro? Ojalá si me lo hacen en la plataforma que tenemos del Canvas para que ustedes me escriban por ahí. Porque yo sé que me están llegando los correos electrónicos de ustedes y no los 50 correos que me pueden llegar de la misma universidad ese es mi número por favor no lo utilicen para enviarme una excusa médica o decirme que no pueden venir o que el internet no le está funcionando y me muestran la foto donde el internet está muerto no, no se preocupen. Yo a todos les creo. El propósito aquí es que estemos construyendo conocimiento. ¿Está claro? Yo y tengo una pregunta. Vayamos avanzando. Dime, Yanay. Eh, había una tarea allá en el eje 1 O sea, ¿no lo hacemos? No, la es, la... Eh, eh, A ver... Esas tareas, en realidad, son tareas para que ustedes las hagan individualmente y ustedes mismos eh, las desarrollen para ir más o menos apropiándose por cuenta de todos estos recursos que despliega una maestría virtual para ustedes. Pero obviamente es absolutamente impracticable para un profesor hacer encuentros sincrónicos para cada una de las tareas que están ahí, porque si no nos tocaría hacerla mañana de 7 a 8 y pasado mañana y, el, y el, eh, el, el sábado y pues ustedes no solamente tienen mi clase sino tiene, o mi encuentro sincrónico sino tienen tres más son recursos académicos a disposición de ustedes de hecho este este eje tiene eh, en, un, en el único de los recursos eh, tiene una, un quiz de 10 preguntas son relativamente sencillas y que ustedes las pueden hacer y se autocalifica pero porque está diseñado esta maestría sobre la base de que ustedes son los propios gestores de su desarrollo académico y profesional si no la maestría sería presencial y ustedes harían en un sábado eh, 16 horas viernes y sábado ¿estamos de acuerdo? Sí, el, el éxito de esta maestría depende de la capacidad que ustedes tengan de, apro de apropiar los recursos y de la capacidad que tengamos nosotros en los encuentros sincrónicos de hacer lo que acabamos de hacer. ¿Los foros se habilitan en un día específico? Eh, no, no, no. Quedamos en que los encuentros sincrónicos conmigo iban a ser los martes o no. Pero los foros virtuales, que hay ahí como una opción para uno hacer unas respuestas preguntas. No, no los voy a hacer. Precisamente por eso. Bueno, señor. Gracias. El, el, yo tengo el una foro va a hablar. Ok. Lais, dime. Disruptivo. Eh, ¿A qué horas es la, la tutoría del sábado y... Eh, en el documento de la tarea no, no dice nada de el documento que usted dice en Word. Entonces, sí, mi pregunta sí, es, es si yo, por ejemplo, si yo, sí, sí, estoy, yo pensando en hacer. Si ¿sí dice, ay ¿cómo Sí, ahí dice ¿Qué qué Ah, bueno, sí, por en eso. El, bueno, en las instrucciones, eso. el quinto punto. Por eso que no dice Sí, no del... <ríe> sí, sí, sí, dice. Sí, dice. <ríe> No, o sea, eh, gracias Jesús por decir que soy, eh, eh, como dices tú, eh, disruptivo. Sí, señor. Sí, señor. Eh, pues la palabra disruptivo generalmente se refiere como a un cambio radical, ¿no? Sí. Eh. Eso no es disruptivo de acuerdo con Joseph, de acuerdo con Christoph Christensen. No, no, es, es, es otra definición, sí, esa es la que quiero, pues aunque aunque pues, la palabra se viene utilizando desde hace rato, sino que tiene diferentes interpretaciones. De acuerdo, pero no... Profe, por ejemplo... Dime. Profe, con Andrea, Andrea Flores. Sí, Andrea, ya... Por ejemplo, le cuento, le cuento que hoy en este encuentro sincrónico usted me ha puesto a desaprender para aprender. Yo soy profe de administración de empresas en el Politécnico y obviamente debo cumplir una, una guía didáctica que nos da el Poli y créame que usted me pone en un lío muy grande hoy porque entonces los conceptos que hoy he aprendido de usted, los tengo, o sea, tengo que borrar todo lo que he aprendido como administradora de empresas y lo que le estoy enseñando a mis muchachos y tomar estos conceptos suyos que me han parecido tan interesantes, tan coherentes. Entonces, usted me puso hoy en un lío tremendo. Usted no se imagina cómo tengo esta cabeza revolucionada. Pues me parece maravilloso que si yo te haya revolucionado la cabeza y que tengas que volver a aprender, desaprender lo que ya traías y volver a aprender. Es que de eso se trata. Imagínate tú, Andrea, enseñándole a tus estudiantes cosas. Con los paradigmas del siglo XX en el siglo XXI. Profe, se, se sería con, decirle, con, de, con decirle, profe, que pues, estoy hasta replanteando si soy una buena docente o estoy enviando a copiar y pegar o a traer conceptos. Oiga, no, profe, usted me puso la vida un lío, un lío. Bueno, me encanta, me encanta que le tengas la vida en, como un lío, como profesora y todo. Es que de eso se trata, eso es lo que estamos haciendo aquí en esta maestría, muchachos. Indudablemente. Y, y yo creo que, que la pandemia, el gran resultado de eso es, es de verdad ese análisis crítico sobre nosotros como sociedad, como conceptos, como sistema, como, como todo, porque al final, que na, nada está diseñado, nadie, nadie estaba preparado, nadie tiene la respuesta y es una construcción colectiva, ¿no? Si no trabajamos... Eh, Por supuesto. Estamos en ese concepto de una construcción colectiva de nuevo conocimiento que nos implica esas responsabilidades. Y mal podría yo hacer dejarlos a ustedes que cojan las referencias que ya teníamos, que yo sé que son buenas, teniendo en cuenta que nos ha pasado en los últimos siete meses lo que nos ha pasado. que es producto de una realidad, de un escenario internacional cambiante, complejo, y todos esos análisis de la complejidad también vamos a tener que realizarlos, y por eso esta maestría está exigiendo de ustedes pensamiento crítico y pensamiento complejo, y yo soy partidario y gracias eh, a Andrea por lo que acabas de decir de que no nos movamos, y muchos obviamente somos docentes, eh, aferrados a paradigmas que están evolucionando y que están cambiando. Y tenemos esa responsabilidad, precisamente Yanaina lo ha dicho. ¿En función de qué? Del desarrollo. ¿Qué desarrollo, Andrea? El desarrollo humano sostenible, que es otro nuevo concepto y que es otro nuevo elemento de la dimensión internacional. Y por eso la globalización y el desarrollo van de la mano. Pero la idea de globalización cambió, llamémosla para aceptar algo, una narrativa, de la cuarta revolución industrial y el concepto del desarrollo simplemente económico, ahora lo entendemos como el desarrollo humano sostenible. Esto que estoy diciendo, pues lo vamos a seguir confirmando a lo largo de estos maravillosos encuentros. ¿ok última pregunta y es la hora de la de la tutoría del sábado y es la siguiente eh, sus compañeros que los antecedieron a ustedes presentaron hasta anoche el último la última tarea del eje 4 y me pidieron que les hiciera una retroalimentación que me gusta hacer de la tarea que lo voy a hacer con ustedes el próximo sábado de 8 a 9 entonces, si ustedes no tienen absolutamente nada de 9 a 10, hacemos tutoría. Está bien. Listo, profe, gracias. Okay. ¿Te parece? Sí, profe, okay, está okay. bien. Muy bien. Entonces, nos vemos el sábado. No se preocupen por tener la tarea escrita o el video o la infografía hecha el sábado, pero ya por ahora vayan desarrollando una nueva conceptualización de la globalización. Eso es lo que me interesa, no me interesa tanto el video, la infografía, Jesús tiene razón, puede hacer un video diciéndome, yo me llamo Jesús Bustamante, analicé esto, vi esto, me llamó la atención esto, identifiqué este tipo de cosas y mi reflexión es esta. Ok, pero eso es básicamente lo que estamos buscando, no estamos buscando que nos escriban ensayos. Por favor, no se les vaya a ocurrir citarme APAS y ese tipo de barbaridades. Cuando les toque hacer la tesis, háganlo allá, pero no aquí. Aquí yo quiero resúmenes ejecutivos cortos donde haya evidente análisis crítico y reflexiones personales frente a una tarea. En función del de eje que estemos trabajando, este eje es conceptualización. En 15 días vamos a hablar de contextualización. En 30 días vamos a hablar de aplicación. Y en un mes y medio o más vamos a hablar de proposición. Conceptualizar, contextualizar, aplicar, proponer. Eje 1, eje 2, eje 3 y eje 4. Profe, disculpe, en ese orden de ideas, ¿no hay necesidad de presentar referencias bibliográficas? Claro que no. Gracias, profe. Pero obviamente citar autores o, o alguna referencia válida que estemos discutiendo acá. Ah, bueno, señor. Perfecto. ¿Alguna duda, muchachos? Profe, ¿se puede en el, en el comentario, bueno, en, el, en la infografía claro, o en el documento, se puede citar así del modo al modo antiguo que decía uno, según tal autor, por supuesto este concepto? Sí, Ay, sí. Ya. si me quieres devolver al siglo XX en eso, te lo agradezco. <risa> ya, gracias. <risa> <risa> bueno muchachos, me encantó verlos. Profe, muchas gracias. Un abrazo para todos. Gracias, Lucía. Muchas gracias. Nos muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchachos. Que estén bien, compañeros. Gracias.